Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es Max Bodifo, Y hoy estoy con una persona súper padrísima. <ríe> se hace llamar... Um, ¿Cómo me llama? Ah, llama. <ríe> Miren, hasta se ha olvidado... Se llamar Don... Santia, por cierto, es porque yo se llama, se me ha quedado en plan de que Santi. Bueno, él llama porque él está en YouTube y es uno de los... Mmm". Le tenéis que seguir porque... Mmm". Así se le decía aquí en Guinea. Mmm". <risa> pues eso. En fin, chicos, estamos aquí, ¿sabéis? Siempre os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Os vamos a os hablar... Vamos a hablar, sí. De palabras únicas guineoecuatorianas que solo vas a escuchar en Guinea Ecuatoriana. No las vas a escuchar en otra parte, así que este video es muy exclusivo. No. La primera expresión de la que vamos a hablar hoy es no se llena. No se llena, por favor. Llena. Bueno, yo no sé. Vale. Pero lo que sí sé, bueno, no sé, pero lo que creo que es es en plan no se llena. Mm. Cuando tú estás haciendo una cosa o quieres... Vale, voy a dar un ejemplo. Uh -huh. No. Mejor le das. Vale, perdón, mira. Queremos dejar antes claro aquí que las expresiones de las que estamos hablando no son, no están definidas, o sea, son expresiones que usamos normalmente pero no están como decimos uh, establecidas, pero si llegas en Guinea escucharéis que mucha gente habla de ello o habla de esta forma y se expresa así, pero no son expresiones ya establecidas, solo que es una forma que los ecuatorianos hablamos y nos entendemos hablando así. Ahora, no se llena, es como que ahora mismo estemos grabando algo, vale estemos grabando algo y grabaremos solo 5 minutos y luego ella insiste como que no quiero grabar más, la digo no se llena, algo así algo así, lo has no ¿no? explicado mejor porque yo había usado usando un ejemplo <risa> yo había usado usando un decir, ejemplo para, no, no se llena, no se da muchos ejemplos no se da muchos ejemplos, no llena. se llena <risa> lo habéis pillado pues la segunda frase es, suspe caído. Suspe caído, Creo que las cosas han salido mal. Creo que ya hice un video al respecto también, ¿no? Sí, sí, sí yo hice un video donde hablaba de esa expresión. Suspe ya ha caído. Ha caído. ¿Qué qué Cuéntanos de qué. Tío, tío suspe ya ha caído. Estamos grabando aquí ahora muy... bien aquí de mujer, tío, suspe mal. <risa> pues chicos, lo habéis, lo habéis entendido, seguro que tío, lo habéis una entendido. Que, yo hago un ejemplo sí, en mente para usar sus caído quién crees que ha publicado esto yo creo que hay un cantante que en Angel Glamour. Ángel Glamour Ángel no no es Ángel Glamour es ese es eh, Beto Betonaz sus pies no no no no no, no, no ni. Nah, nah, nah, ni. Eso es de Angel Glamour ¿En no, serio? No es de Ángel Glamour Yo creo que es de Beto Bueno, Son artistas de Guinea, vale No estamos aquí hablando como estás. Son artistas de Guinea Poner ahí Ángel Glamour Como suena Bueno chicos Seguimos con la tercera expresión Que es Antes yo sé Ay, Es una de mis favoritas ¿eh? Antes yo sé Me vas preguntando muchas cosas Antes yo sé que okay, sé, sé. Yo no sé Yo solo sé que no sé nada A ver, ¿Qué ha pasado ayer? Antes yo sé yo Es que es una forma un poco graciosa de decir que no sé de qué me hablas algo así antes y yo creo que esa frase es es una de las más populares ahora mismo no, es una de las más populares. sinceramente porque tengo mira cómo la como supe que esa frase existía a ver. tengo una primita de 8 años que o sea la mando jamás había escuchado esa frase la mando la digo vete a comprarme tal cosa cuando viene me deja el cambio sobre la mesa y luego la pronto ¿cuánto cambio has traído? Dice antes yo sé, y yo digo pero qué dices habla bien sé que antes yo sé ¿cómo quieres que yo te lo diga? Y pues es eso entonces antes yo sé es una frase muy común en Guinea Ecuatorial. el anteoceo El, anteoceo. el, anteoceo. el, anteoceo. el anteoceo. <risa> Ok, seguimos con la siguiente expresión que es la de ¿cuáles está bien. Cosas ya salen cosas ya salen uh -huh. es como que es una expresión como que, por ejemplo, ahora mismo, supongamos que dos personas, no, amigas, estén discutiendo y de repente una empieza a soltar. Eso es un ejemplo, podría hacer cualquier situación. Una amiga esté hablando con la otra, una amiga, y de repente la otra empieza a soltar su secreto. Verás allí, los que están alrededor van a decir, hey, yeah, cosas ya salen, cosas ya salen, algo así. Ya lo Mira, veis. Y cotilla y, y, cotilla y todo eso ejemplo que puedo dar es como lo de las telenovelas, como las madres las gustan mirar mucho las telenovelas. Digamos que de repente viene Luis Claudio a decirle a, yo qué sé, a Enrique el secreto de Ana Lucía. El que todos han y la madre se Ajá, y nuestras, nuestras típicas, nuestras madres se van a quedar tan, dan, dan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Sí, sí, sí, sí, sí, no lo podría haber explicado mejor. Pues la última frase para hoy es, no hago boca. Mm, vale, si no hago boca antes. No hago boca, tío. Por ejemplo, digamos en casa, mm -hmm. quieres que tu hermanito te prepare una cosa, o sea, una comida. Y tú le dices, ven a, ven a... y ni siquiera dices por favor, le dices, fríeme arroz, no hago boca. Algo así, mira, mira tío, por eso esa mochila, por favor, no hago boca, tío. Yo, o sea, no dices, no dices ni por favor. Para vale, ellos. Llévame esa mochila. Por favor, no. por favor sí, que es automático, mi por favor, es automático. <risa> bueno, después, llévame la mochila. A ver, llévame la mochila nueva o boca, algo así. Suena un poco agresivo, sí, pero, suena así agresivo pero así es. Ajá, así. Es en plan, no te estoy faltando al respeto, no, no, no, no sé, pero Hazme. hazlo. Hazme. Simplemente hazlo. Hazme. Por favor, hazlo. Quería que mencionemos que la última está encima de mí o encima de mi algo, ¿sí? ¿Algo? Encima, encima de mi cosa. No, encima de mi, yo que sé. Encima de, que sea, en plan, encima de algo. No, mira, aquí eso, aquí yo creo que puede trascender todas las líneas o todas las métricas españolas que os podáis imaginar. Por ejemplo, encima de mi grabar, algo así. Encima de mi grabar. Encima de mi... Espera, yo asegurarme está grabando. <risa> vale, encima de mi grabar sí que me vienes a molestar algo así. Encima de mi tal, es como decir de que, o sea, algo que me pertenece, es como encima de mi terreno, sí. encima de mi móvil, mm -hmm. encima de mi, lo que sea. Encima <risa> de mi poco. No. Pues eso chicos, llegamos al final del vídeo espero que os haya gustado, espero que hayáis podido aprender nuevas frases. Y que hayáis podido disfrutar también. Muy importante que disfrutéis del contenido. Santi, algo que decir? Que nunca dejéis de, curiosidad, de curiosear, o sea, nunca dejéis de curiosear en realidad, ¿ok? Pues, lo hemos dicho todo. Antes de que nos vayamos, por favor, les pedimos, suscríbanse al canal de Max Bodipo y al canal de Eyama. Y, pues es eso, les traeremos nuevos contenidos. Próximamente, nos vemos. Ok, cuidaos, bebés, chaos, <risa> chao, chaitos.